Señores, por otra parte, recuerdan ustedes que estuvimos comentando el discurso del presidente Luis Abinader el pasado domingo y en el día de hoy. El Poder Ejecutivo solicita ante la Cámara de Cuentas lo que es la auditoría financiera a Punta Catalina, señores. El fideicomiso de Punta Catalina será tratado ya en lo que es el Consejo Económico y Social. Pero dentro de los pasos y lo que anunció el presidente Luis Abinader en el día de hoy, le dio seguimiento a esto. Precisamente el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el doctor Antoliano Peralta, formalizó este jueves lo que es la solicitud ante la Cámara de Cuentas de una auditoría financiera a la central termoeléctrica Punta Catalina. Eh, Antoliano Peralta depositó ante ese organismo lo que es un documento firmado por el presidente Luis Abinader en el que requiere que se auditen los activos de la planta hasta el 31 de diciembre del año 2021 y el costo financiero de la obra para el Estado Dominicano. Allí vamos a saber una auditoría de con qué cuenta, qué tiene el Estado y lo más importante señores, qué costo tuvo esto señores, el costo financiero. Lo que muchos en ese tiempo quisiéramos saber, ¿cuánto le costó esto al Estado dominicano? ¿Cuánto le pudo costar esto a nuestro país, esa termoeléctrica punta catalina? Que yo soy partícipe, y lo digo a la franca, de que se construyan por lo menos dos o tres Punta catalinas. Yo soy partícipe de eso ahora. Hay que saber lo que costó. Hay que saber qué gastó el Estado Dominicano en esta planta y entonces vamos a esperar nosotros que esta auditoría se pueda llevar a cabo. Permítame presentarle las palabras del consultor jurídico, el doctor Antoliano Peralta, en el momento que hacía dicho depósito. Nosotros hemos venido aquí por una encomienda del señor presidente de la República con el propósito de depositar esta comunicación, mediante la cual se le solicita a la Honorable Cámara de Cuentas de la República Dominicana una auditoría financiera y llevar a cabo los procedimientos del lugar a fin de determinar el costo de lo que, que implicó para el Estado Dominicano la central termoeléctrica Punta Catalina. El texto íntegro de la comunicación es el siguiente señor Janel Andrés Ramírez Sánchez, presidente y demás miembros de la Cámara de Cuentas, su despacho, asunto, solicitud de auditoría financiera a Central Termoeléctrica Punta Catalina y determinación de costo financiero. Distinguidos miembros, el Gobierno Dominicano está recibiendo los resultados de la auditoría técnica que sobre la central termoeléctrica Punta Catalina efectuó la firma estadounidense Sargent y Lundy adjudicataria mediante previo proceso de licitación pública. Por lo tanto, cumplido ese requisito precedente en ejercicio de las atribuciones que me confieren la Constitución y las leyes de la República Dominicana, estamos solicitando a esa Cámara de Cuentas la realización de una auditoría financiera sobre dicho activo que abarque hasta el día 31 de diciembre del año 2021. Al mismo tiempo, le requerimos llevar a cabo los procedimientos de rigor a fin de determinar el costo financiero que significó para el Estado Dominicano la construcción de la referida obra. La presente solicitud responde a la línea asumida por este gobierno en el sentido de cumplir y hacer cumplir los principios de transparencia, publicidad y juridicidad previstos en el artículo 138 de la Constitución de la República como rectores del accionar de la Administración Pública. Esperamos de este órgano de control externo de los recursos públicos que acoja el requerimiento que le formulamos. Muchas gracias. Luis Abinader, presidente constitucional de la República Dominicana. Les reitero, mis amigos, determinar el costo de lo que es al Estado Dominicano, esta central termoeléctrica Punta Catalina, como bien establece, escucharon ustedes las palabras ahí del consultor jurídico, ¿Cuál es el interés y el cumplimiento a la palabra del presidente Luis Abinader? como lo anunció el pasado domingo en ese importante discurso que estuvo llevando a cabo? Un discurso muy breve, de unos cinco minutos y más, pero centrado en lo que él quería, poderle llevar la tranquilidad a la población de que la termoeléctrica Punta Catalina no iba a ser privatizada. Claro que sí.